Hey gente, bacano que estén por acá, bienvenidos a esta entrevista especial que tiene que ver con El Espejo y los 16, 17 años que llevamos entrevistando a cineastas alrededor del mundo, especialmente latinoamericanos. Pero también esta entrevista tiene que ver con el material de prensa del segundo largometraje del señor Tallo Cortés, quien tenemos aquí hoy. Él antes hizo un largometraje documental que se llama La Casa y tiene cortos y videoclips musicales. Entonces, bienvenido, qué chévere tenerlo acá. ¿Quién es su merced y cómo llega al mundo del cine? Bueno Felipe, pues eh, muchas gracias. Eh, yo estoy contento, contento de, de verte, estar contigo, poder conversar del tema favorito, ¿no? que es el cine. Y sí, yo me llamo Carlos Alberto Cortés Guerrero, pero empecé a usar un seudónimo. Y después eh, ya decidí eh, incluir ese seudónimo en mi nombre legalmente, en mi documento. Tengo tres nombres, está yo Carlos Alberto. ¿Cómo sabe su merced que se va a dedicar a hacer cine? ¿Cómo de decide eso? Realmente como por, en, en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda, pues a la edad en la que ya empezamos como a querer definir un poco con mayor claridad, pues cuáles son nuestros gustos eh, y, y deseos eh, reales, ¿no? eh, Profundos. Eh, yo siempre sentí como o interés por, por el arte en general, la pintura, la música. Eh, me, me gustó mucho estudié un poco de, de música también y, y después, con el tiempo, me di cuenta que eh, pues la facilidad, vamos a decir, que yo tenía no corresponde tanto como al oído, sino más a la visión lo que implica el, el, el, el oído y el lenguaje sonoro me interesa, me gusta, pero era, era difícil para mí y después cuando yo me fijaba en los músicos músicos verdaderos, yo digo, lo, lo hacen fácil, ¿no? lo hacen fácil y a mí se me hacía todo muy, muy complicado. Entonces, eh, empecé con la fotografía fija, eh, una cámara de fotos, eh, tomando fotos de los amigos, de la naturaleza, eh, intentando hacer como algunos experimentos de iluminación, eh, bodegones, y después el sueño del cine, pues también viene por el, el gusto, el interés de mi padre, que siempre le había eh, gustado también el, el, el cine. Y, y después, cuando ya tomé la decisión de querer eh, aprender y es, estudiar el cine, pues tuve la muy buena opción de... Eh, ...viajar, vivir en, en Barcelona y asistir a, a una escuela de cine... ...entonces, eh, pues era diferente de como yo me imaginaba... ...pensaba que el cine era como otra cosa, claro, no, no, no sabía bien... ...pero cuando llegué y descubrí lo que era realmente, me gustó más... ...o sea, en vez de una desilusión, fue una, una ilusión más grande... ...y bueno, eh, pues hasta el, día, hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy... Uh -huh. Pero su si en las películas hace eso que dicen los músicos sus películas se ven de afán, se, hay tiempos muertos, va marchando la vaina y son muy complejas. Entonces, contémosle como una sinopsis a la gente de Domo, si le tiene que contar a un uh -huh, niño sí. de cinco años. Eh, pues en la película Domo eh, cuenta la historia de un campesino huaquero, ¿no? Los guaqueros en la cultura latinoamericana son estas personas que se dedican a intentar descubrir los tesoros perdidos, ¿no? que no es una figura de ficción, ¿no? a veces parece que eh, Tom Ryder es una figura solo de ficción, ¿no? pues es una figura eh, de, la, de la realidad eh, latinoamericana. ¿no? Por medio de diferentes técnicas, eh, en la que emplean algunos instrumentos como el péndulo, las varillas metálicas, intentan descubrir estos tesoros para sacar un beneficio económico. Entonces un campesino huaquero, eh, buscando una huaca, es decir, un entierro, eh, descubre una fosa común. Los autores del crimen lo declaran objetivo militar. Eh, el botánico, eh, profesor de botánica, eh, pierde a su hija. Su hija eh, desaparece un día, es raptada por una organización y él da aviso a la policía intentando localizarla por los medios tradicionales, pero al no conseguir encontrarla y viendo que las cosas no van por buen camino, busca ayuda en un chamán del Amazonas para intentar localizarla. ...entonces ahí se va tejiendo pues una trama de misterio... ...que nos lleva después a, a descubrir los entresijos... ...de este planteamiento inicial. Desentrañar, uh -huh. ¿por qué el título? Domo en vulcanología hace referencia... ...a esta forma de cúpula invertida... ...que se forma tras la explosión lenta de lava... ...y eh, en arquitectura es esa misma forma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 y ahí hay como otros elementos de poder. Voy a su investigación, porque lo que se nota es que su merced durante 12 años ha estado investigando ese tema, viviendo eso, y la película da fe de eso. ¿Cómo es un poco esa investigación y esos objetos sagrados, cómo se permitieron meter a la película. Eh, sí existen, pues, elementos del ritual sagrado de la medicina ayahuasca, ¿no? Que es este esta bebida que los los indígenas de distintas zonas de la Amazonía emplean como eh, medicina eh, principal. ¿no? Es una medicina muy compleja que involucra muchas plantas y distintas eh, formas también de, de curación, pero la ayahuasca ollaje es la principal. Entonces, en torno a eso, eh, hay unos elementos eh, ritualísticos que eh, están presentes en la película. Me interesó desde el principio saber cómo estos, estos objetos, que principalmente son, son piedras, son cristales, todo el tema de los eh, colmillos de, de animales ¿no? que se utilizan como protección, no es algo en contra del cuidado de la naturaleza, sino es a favor del cuidado de la naturaleza, porque el, el cazador, el taita, sabe por qué, sabe cuándo, sabe cómo mata al animal. Y pide permiso. Y pide permiso y ellos eh, pues son los dueños de ese territorio, los que han cuidado eh, la selva. Entonces eh, ellos emplean es, esos elementos misteriosos. He logrado averiguar una, una parte porque es una de las cosas que, que considero infinita, ¿no? la información que hay en la, en la célula, en cada planta. De, de poder y lo que se ha descubierto, lo que no se ha descubierto todavía. Entonces es un, es un mundo muy, muy amplio, eh, del que yo he tomado eh, con permiso de los, de los médicos, de los, de los taitas, esos elementos para incluirlos en la película, explicándoles mi punto de vista o la posibilidad que ofrece también la, la Cámara de registrar esos momentos como documento que de pronto puede interesar también a, a otras personas. ¿no? Eh, algo de la preservación de la cultura puede estar ahí, que dentro de 20 años o 10 años venga un sociólogo un antropólogo y diga, ah, bueno, pues eh, mire cómo era el, el ritual. Entonces hemos eh, trabajado tratando de hacerlo lo más cercano a la, a la realidad tratando de entender las cosas eh, pues de la mejor manera posible para no, no equivocarme en ir a hacer algo del ritual mal, que después cuando los eh, propios indígenas lo vean, digan, este no sabe, está mal. Entonces yo como tengo mis amigos en el Putumayo, quiero seguir yendo, he intentado hacerlo de la mejor forma para cuando lo vean en el Putumayo, digan, se ha tomado el trabajo de averiguar bien las cosas. ¿no? Que hablan el idioma, porque hay películas de ficción a veces en el cine,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 La averiguación que yo hice para esto es eh, también parte de una pues, investigación en libros, eh, por ejemplo, sobre el, el conflicto eh, colombiano. ¿no? y eh, Hay como documentos periodísticos y documentos de la policía científica que han enco encontrado en muchos lugares eh, vestigios de lo que podríamos denominar como el ritual satánico. ¿no? esto. Eh, a ver, ahora me acuerdo, por ejemplo, hay un periodista colombiano que escribió una, una columna en una revista bien, eh, pues, de larga tirada en aquella época, ¿no? Eh, que, o sea, contaban la, la historia de un allanamiento que se hizo en una casa, en una casa finca, eh, donde cuando llegó la policía porque se presentó un asesinato, eso venía como de un, de un pasado eh, de narcotraficantes, esa, pro esa propiedad había pasado de manos en manos de de gente dedicado al, dedicada al narcotráfico, y cuando llegaron a hacer el levantamiento del cadáver, descubrieron unas mazmorras bajo la casa, y unos lugares donde torturaban a la gente, bueno, hacían ahí cosas eh, horribles, y con eh, simbología eh, satánica, o sea, de adoración al, al, al, al maligno. Entonces, no era solamente matar, sino matar dentro de un ritual. Y también, eh, o sea, me llamó la atención un personaje inglés que era un señor como muy famoso, un, un DJ que se codeaba con las personalidades de, de la de cultura, la música y la, la, y la realeza británica. Y después, cuando él murió, se hizo también una, una investigación y descubrieron que él también tenía como ese, esa relación con eh, el ritual del que estoy hablando. La película es difícilmente clasificable, digamos que tiene muchas influencias, que es misteriosa. ¿Cómo definiría o sumarse? ¿Con qué géneros? En qué, ¿Con qué películas dialoga? Empieza como tranquila, o sea, cine de autor, eso estamos de acuerdo. Pero tiene diálogos con diferentes géneros. Es muy colombiana. A mí me parece que dialoga mucho con el cine que hemos hecho antes. Eh, sí, como cinematográficamente como igual es una boleta andar clasificando las películas, ¿no? Meterlas en cajones, pero pero es poderoso pensarla desde el cine mismo y como un dispositivo particular, como una cosa bien claro. poderosa y particular. Sí, eh, el género podríamos ponerlo como en el género de misterio, eso era pues una, una idea que yo tenía desde el principio, o sea, hacer una película de misterio que además del género eh, también o sea, hace referencia a lo oculto. De, est de la temática que, que, que trata la película, ¿no? O sea, lo oculto y vuelvo al tema de, de, lo, de lo ritualístico, ¿no? El, el ritual siempre tiene como algo que... Mmm, que no se logra saber al, al 100%, como casi todo, ¿no? Pero sí tiene como un misterio propio que a veces la explicación parece como que es incompleta, pero algunas cosas son porque son así y es el misterio es el, lo, lo inexplicable, ¿no? que también es un, un elemento que, que tiene la película Domo. En algunos momentos hay una imagen de un caballo y eso, como en donde está el Taita haciendo su ceremonia, su ritual. Y me acordé de nuestra voz de memoria, tierra y futuro, de... De Marta Rodríguez y Jorge Silva, uno, el diablo por allá, todo eso. Uh -huh, uh -huh. Simbólicamente tiene muchas, mucho para dónde coger, muchos elementos, las escaleras, hay escaleras para arriba, para abajo, y también como una mirada política de lo simbólico. Hay una simbología, hay como una carga ahí. No sé si política sea la palabra, pero sí de tensión, de conflicto entre dos cosas que no dejan que surja otra nueva, ¿no? Uh -huh, ¿Cómo uh -huh. lo vería su merced de ahí? Sí, eh, pues yo no intenté hacer conscientemente una película política. No, o sea, creo que hay películas eh, políticas en las que pues claramente está la, la intención y eso.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 me parece que puede tener como hacerse alguna interpretación desde ese punto de vista, seguramente sí, ¿no? Hay personas que dicen que todo es político, ¿no? Todo el comportamiento es político, entonces en ese sentido sí, podría ser. ¿Cuáles son como las ventajas del cine para explorar en estos mundos, en esas aventuras, en esos misterios? Porque su película lo hace, o sea, ¿cómo, cómo es usar ese lenguaje de las imágenes y los sonidos? profundizando en esas cosas. Cómo aterrizó su mercedes al guión y después lo logró. Eh, a mí el deseo de hacer esta película me surge es por el interés eh, en las comunidades indígenas del Putumayo. ¿no? Yo quería eh, ser más amigo de ellos, eh, aprender de lo que ellos saben relacionado con la medicina, con la música, con la, la convivencia en comunidad. Entonces, eh, claro, como la herramienta de trabajo mía es la cámara, entonces inmediatamente después de ver y preguntar, ya sigue la captura de las imágenes. Y, e igual ocurre con, con otros temas que se tratan en la película, por ejemplo, este deambular del, del personaje del, del guaquero. Eh, como en unos lugares eh, relacionados con la, con la basura, con los lugares marginales, es otro tema que, que a mí me, me ha interesado. Y son, son estos elementos, ¿no? La botánica también, también. va ligada a eso. Eh, esto que hablamos antes de las sectas también era un tema que, que a mí me, me llamó la atención. Y a partir de ese deseo de averiguar más, eh, pues fui construyendo esa, esa historia y para después elaborar el... La película. Tal cual. También se repite en parte del equipo técnico, en, la peli en las películas de su merced, trabaja otra vez con el mismo montador. Ay, ¿Cómo es eso también? Sí, el, el montador eh, Carlos Rufete, ya es la tercera vez que trabajamos juntos y, pues, de alguna forma tenemos como un método de trabajo que me parece algo muy bueno. O sea, lo que yo he ido ganando con, con el tiempo y poco a poco. En eh, la, eh, la elaboración de las películas es eh, encontrar las personas con las que me entiendo y puedo trabajar bien. Entonces, en el caso del, del montador, es el mismo montador. Eh, el actor Don Víctor Méndez es el protagonista de La Casa, que ahora hace el, el papel del guaquero. Eh, bueno, y otros pues son personas nuevas que trabajaron conmigo, bueno, estoy ahí en el, en el proceso. Creando el, el equipo de afectos especiales. Uh -huh. Y hablando de los afectos, los abuelos, ¿por qué se le dedica a los abuelos? Eh, sí, la película está dedicada a mis abuelos eh, porque el tema de la, de la guaquería, por ejemplo, lo del, lo del péndulo y la radioestesia, ese era un tema que le interesaba bastante a, a mi abuelo que um, era como una, una persona con un pensamiento lógico bien estructurado, pero también tenía un montón de elementos y de interés por otras cosas que no son precisamente de carácter científico, ¿no? Como es la, la, la radiestesia, que es una pseudociencia, ¿no? Lo de, la, lo de la guaquería que no sabemos cómo funciona, pero sí funciona. Pero si funciona. La muestra, la prueba... De, de que sí funciona es que cuando los arqueólogos llegan al yacimiento arqueológico ya se han llevado muchas de las cosas porque right. los guaqueros llegan antes right. entonces y esto se ha hecho antes de los detectores de metal eh, eléctricos antes del, del, del gps antes de las right. fotos satelitales ellos ya no sabemos exactamente cómo right. llegaban a los lugares donde encontramos las piezas eh, de oro no eso right. pasó en egipto en, wow. ¿no? Pasó en, en el Perú también no Cuando llegaron a, a eh, hacer el trabajo arqueológico Para eh, desenterrar la tumba del señor de Sipán Se dieron cuenta que faltaban cosas ¿no? Cosas que ya estaban seguramente en el mercado negro o fuera de Perú no Pero los arqueólogos, los huaqueros eh, habían llegado antes sí, Con luces, con animales con De todo eso va su película, no de los misterios que hay por ahí en las historias que conocemos. Aló, policía. ¿Crees que puedas conseguir por aquí igual? Quisiera es, eh, agradecer a las personas que participaron en el proyecto y, y han, han confiado, ¿no? O sea un grupo muy extenso de, de personas, ¿no? A veces, eh, claro. hasta a mí me parece como in increíble de, de darme cuenta pues, de todas las personas que de alguna u otra forma han estado vinculadas y, y eso. Y Doy gracias a Dios por la posibilidad de hacer las películas porque eh, tengo pues una convicción profunda de que lo que hago yo es, es eh, un regalo que me, me ofrece y me, me permite el, el, el creador. Sí, un talento que le han Entonces, le eso. Han dado. Y pues hasta la próxima. Felipe. Hasta la próxima. Ajá. Gracias a la gente que nos está ayudando a grabar esto, ¿no? Al Cine Club, aquí en Mar, bonito lugar, bonito espacio. Esperamos venir a las funciones del Cine Club y los dejamos con el tráiler porque Bogotá es cine desde la de mar. Hasta luego, muchas gracias, Tacho. Siéntanse orgullosos de formar parte de esta organización. Hay que pesar. Son 27 gramos exactos. Te traje casa de papá. Uf, tengo los pies congelados. Qué contento que te ves en esta foto. ¿Dónde es? Es en Patoyaco. Hicimos la recolección de las muestras de Mopamopa. Con eso, estrella, estrellita. Nadie discutirá nuestra supremacía. Seremos implacables. Sí, señor. Eso es lo único que necesito. Aceptó plenamente su elección. Sabía que podíamos confiar en usted. El fundador estará encantado. Necesito el teléfono de emergencias de la policía. Un momento, por favor. Soy por favor. El fundador, la máxima encarnación de nuestra ideología, nos visitará. Pasar a la medianoche. Será un acto prodigioso, Mr. Cock.